La Constitución Española se aprobó en 1978 y en ella se consagra la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles. Pues bien, desde entonces y a pesar de que las competencias transferidas a las comunidades autónomas superan las de los Estados Federales, las pretensiones de los que quieren romper España... Y crear nuevas repúblicas independientes a partir de regiones españolas no han cesado de crecer. Por lo tanto es bastante lógico que nos preguntemos por qué a lo largo de estos 35 años se han envalentonado tanto esos partidarios de la secesión. Y una de las respuestas más evidentes es que el Estado ha sido poco beligerante a la hora de defenderse a sí mismo. Es decir, a la hora de defender la ley en los lugares donde sus enemigos poco a poco han ido dando pasos para saltársela a la torera. Y los ejemplos son muchos. Si la primera vez que se quemó una bandera de España, si la primera vez que se amenazó a un concejal constitucionalista, si la primera vez que se homenajeó a un asesino, si la primera vez que se saltó la ley, hubiera caído todo su peso sobre sus autores, quizá no estarían hoy tan crecidos los enemigos de la nación española. Y digo esto al contemplar cómo... El pasado viernes la sede del PP de San Sebastián fue asaltada por unos sujetos o, como en el Parlamento Vasco, el portavoz del PP fue llamado fascista por el presidente de Sortu con el amparo de la presidenta de ese Parlamento. No podemos volver a caer en los errores que nos han llevado hasta aquí y los que se saltan la ley tienen que sentir su peso y la Fiscalía tiene que actuar para que no queden impunes actos como estos.